Nutama Soy Clever. ¿Qué hago? Pues... Voy a hacer renegar a los abuelos, creo. <risa> uh, para mí fue muy nuevo, porque no es la primera vez que estaba haciendo... estaba participando en una película, ¿no?, Actuando. Para mí fue una experiencia muy agradable. De hecho, es... hasta ahora el mejor trabajo que he tenido <risa> el <de> ser actor. <risa> Así. La actuación en sí se necesita de práctica y experiencia. A veces, a veces lo que he visto en teatro y en, en el cine es que quieren hacer unos ensayos y con eso quieren que quede muy bien. No es, no es así. Por lo que he visto, por ejemplo, en, o sea, viendo también entrevistas de otros actores en otros países, tienen un montón de tiempo para poder entrar en, en personaje, es decir, para poder estudiar la psicología del, del personaje. Entonces, en nuestro país, si bien faltan son oportunidades, pero las la puedes encontrar y tienes que hacerlo muy bien. Sería bueno que el actor tenga un poco más de tiempo, que ya, por ejemplo, para ver no tuvimos dos semanas para ensayar. Entonces tratamos de hacerlo lo mejor, obviamente. Ensayamos también mucho, entonces, dos semanas corrido, sale algo, pues, pero cuando conoces muy bien la psicología, te sale mucho más natural. Cuando terminó, el todo, terminó todo el rodaje, yo decía, ¿cómo lo habré hecho? ¿Cómo lo he hecho? Yo creo que lo había hecho mejor, quería hacerlo mejor, pero no sé. Eh, satisfecho, pues yo di, yo di todo de mí, ¿no? Así. Y justamente ya usted lo veía. Hace unos meses en Natidos teníamos el gusto de conversar con el coprotagonista de Utama, una de las cintas nacionales más esperadas este año y que ya tiene programado su estreno en los cines del país para el próximo 29 de septiembre. Esta cinta, bajo la dirección de Alejandro Loaiza, llegará, ya decíamos, a las salas del país próximamente. Con Santos Choque, su coprotagonista, nosotros conversábamos y hoy tenemos el gusto de recibirlo nuevamente en el set de latidos para saber cómo va el mundo de la actuación. Bienvenido, Santos, ¿cómo estás? Gracias, para mí es un placer estar aquí. Santos, te escuchábamos ya hablando de lo que había implicado tu trabajo en Utama, pero sí. te vamos a volver a preguntar sobre lo mismo. ¿Qué ha sido para ti esta eh, participación? Cuando hicimos esto, era mucho antes de ir a, a España. Yo todavía no había visto la película y estaba así con una preocupación de cómo lo habré hecho. Es que una cosa es estar actuando y otra cosa es lo que el director ve. ¿no? Entonces... Yo decía, ¿cómo lo habré hecho? No sé, es que implicaba muchos retos, trabajar mucho las miradas, entonces era, implicaba muchos retos en la, la película. Y yo me fui a España así con eso de, ahora sí lo voy a ver por fin, ¿cómo estará? Y más bien, ¿sabes? Alejandro lo hizo increíble porque la película conseguía lo que quería. Y cuando la viste sí. en España, ¿qué sentiste? Eh, ¿Cómo fue el encuentro allá con la película, sentado en una sala de cine, <risa> además con otros participantes, con el director, sí. verla en otro país además? Sí, siempre es una gran sorpresa, es, es una gran sorpresa verte ahí en, en la pantalla grande y las personas ¿no? de España y, y viéndola, viendo, yo decía, ojalá que les guste. Estaba viendo a la, la película y veía también a las personas, sus acciones, y, y cuando terminó la película, pues se levantaron y nos aplaudieron y fue muy lindo. Bueno, fue muy lindo. Les gustó. Sí, y tú, ¿sabes? Te, se, se, se acercaron, te, te dijeron eh, algo, Alejandro, ¿cómo reaccionó sí, cuando te vio? ¿Te sí, de hecho, de hecho se acercaron mucho y eh, pues decían, o sea, le decían a Alejandro, wow, te inspiraste en algo muy hermoso. Personas mayores además se recontra emocionaron en España. Eh, le, decían, le decían, por ejemplo a Alejandro, gracias, gracias por este regalo. así En realidad sí, sí se acercaron personas. no Éramos desconocidos nosotros en España, totalmente, absolutamente. Y, y más bien tuvimos un, un, muy buena, muy, un gran abrazo de España. ¿no? Santos también, en la conversación que teníamos anteriormente, Tú nos hablabas de que fue cómodo para ti a la hora de interpretar el papel de Clever, que es el personaje que tienes en la película, porque sí. ya tú tenías una relación con un adulto mayor que en algún punto también era una relación personal que ponías en tu desarrollo ya actoral. Eh, ¿Sigue siendo así? ¿Sigues, ¿Sigues pensando que también te ayudó mucho tus vivencias personales a la hora de interpretar este personaje? Sí, definitivamente me ayudó mucho. Eh... <risa> Claro que las perso la persona, por ejemplo, Virginio y José son pues diferentes, igual él está actuando, pero eh, pasaba que en la película, no, no, mejor no debería hablar de eso, <risa> en, la, en la película tenemos escenas muy interesantes y don José y yo nos llevamos de contra bien, entonces era buenísimo. Era buenísimo el, el, el ambiente, me gustaría contarte esto después de la peli, ¿no? Ya, después que, entonces que del era. estreno ya claro, te vamos a invitar sí. para que nos cuentes y sí, para que los benísimo. televidentes no se queden intrigados. Claro, cómo forma? fue la, el rodaje, ese. en realidad fue maravilloso. Ya, eh, hacerte otra pregunta, ya luego de todo el rodaje, de ya haber visto la película, de haber viajado, eh, ¿Sigues haciendo actuación? Porque sabemos que tú hacías muchísimas otras cosas Además de actuación ¿Qué más hacías? Sí, claro um, Yo tengo que hacer otros trabajos Para subsistir económicamente En esencia eh, Después de haberlo Busqué Busqué algunas eh, Conseguí algunos cortos Básicamente trabajé en, en unos pequeños cortos Incluso con estudiantes de la UNSA Fue igual una muy buena experiencia Ver cómo están empezando Y sus ganas para, A mí me gustó mucho Pero no trabajé en algún otro largometraje Por lo menos no ahora ¿No? Hasta luego de Utama, no en otro no, lugar. No, después de Utama no, no. Pero has sido taxista, has trabajado en ah. una mina, has hecho muchísimas cosas. ¿Qué claro. más has hecho? Eh, mira, esta es una gran realidad de nuestro país, ¿no? Yo soy del alto y en allá, pues las personas se tienen que ganar la vida de, de muchas maneras. Entonces, yo con la universidad, imagínate queriendo ser actor y además tengo que sostenerme que, tiene que, económicamente, entonces, pues tengo que conseguir otros trabajos. He tenido muchos, honestamente, si, si, si te contara, digamos. He disfrutado todos mis trabajos, siempre, siempre me han gustado. Incluso en la mina, lo, lo, lo he disfrutado, es una gran experiencia. Pero cuando yo me veo ahí mismo, digamos, acá años, en un periodo de largo tiempo, no me veo ahí. O sea, digo, no, no, eh, me falta algo y es esto, la actuación. Sí. ¿Y qué quieres, cómo quieres verte entonces en unos años? ¿Dónde te ves en unos años? <risa> Pues yo quiero dedicarme a esto de lleno, viendo, ¿qué te digo? La razón por la que escojo el, el séptimo arte como tal para mi vida es porque es la mejor forma en la que tú puedes transmitir a las personas pensamientos, ideas, eh, haciendo que el público conecte emocionalmente con esas ideas, ¿no? crear una sociedad más empática. Entonces esa es la razón por la que yo escojo el séptimo arte como parte de mi vida. ¿Ya no te dan miedo las cámaras ya? Porque en algún momento no, nos confesaste que están muy nervioso. Siempre, no? siempre, siempre. Eso siempre pasa. Sí. Santos, la película ha tenido un recorrido amplísimo, amplísimo en muchísimos festivales internacionales. Ha sido reconocida con muchísimos galardones de los más importantes en el mundo del cine y de eso vamos a hablar ahora. <risa> 獲益 Congratulations to Mr. Sanders -Shook for winning the best supporting actor 纪桑托斯肖克获得最佳男配角奖是一位非常年轻的演员啊是看得出来他非常的激动 yeah! yeah! Sporting Actor 我们的家园, 来来来来, 来来。乌他马, 桑托斯, 桑托斯肖可展现了超越年龄的角色驾驭能力 · Administration. let's welcome la'?ff. la cait européenne. D' 컬러� Roth. Zئøt. of in China. to receive these awards on behalf of Sandra arrugbar. Y esas imágenes justamente que veíamos en pantalla, fue cuando recibiste en el Festival Internacional de Cines de Beijing de este año el premio a Mejor Actor de reparto. Ya veíamos tu cara, no hay que decir mucho más cuando recibiste la noticia, pero ¿qué sintió Santos en ese momento? Eh, yo sentí una gran emoción, una gran sorpresa, honestamente. No me esperaba eso yo. Yo estaba listo para aplaudir, no para recibir el, el gran premio. ¿Y por qué no te lo esperabas? Pues, no sé, eh, a ver, la película había pasado ya por otros festivales, ¿no? Claro, y eh, no había recibido, pues, antes el premio. Y, además, es mi primera vez actuando y yo tampoco espero que, pucha, hacerlo se recontra bien. ¿no? Entonces digo, wow <risa> este premio es lo mejor que me, me podía haber pasado, ¿no?, ahora. Porque, además de eso, me motiva a seguir adelante. Santos, ¿qué le dijera a los jóvenes? como tú, que tienen ese sueño de dedicarse a la actuación, al arte, a crear, ¿qué mensaje tú le quisieras estar mandando luego justo de ver estas imágenes, de recibir este galardón además tan importante en uno de los festivales del sudeste asiático más importantes relacionados al, al cine? ¿Qué puedo decirles? Que sean perseverantes, que pues es, es difícil a veces demostrar nuestro talento, pero ¿cómo lo digo? Hoy en día existen medios, ¿no? Muchos se abren caminos por, otro, por otros caminos, uno tiene estos caminos bien. Yo tuve una oportunidad, y yo di todo de, mí, todo de mí en esta oportunidad para hacer lo mejor posible y aprovecharlo lo más posible. Si se están esforzando, les va a, les, les va a caer, los, los hilos se van a unir y que no lo desaprovechen y que le den con todo. Mucha bomba y corazón, ¿no? Sí. Sí, creo. Santos, la película llega a las salas de cine, ya lo decíamos antes de comenzar la, la conversación el día 29 de septiembre, luego de haber festivaleado quizás como una de las películas que más lo ha hecho en los últimos años de sí. Bolivia, sino la más ha pasado por los principales festivales internacionales de cine de todo el mundo sí. ¿Qué expectativas hay ya como parte del equipo de la película, como actor a la espera de que llegue al público boliviano, al público que también ha sido parte en en buena medida de esta historia? Mira, yo pienso que las críticas siempre son buenas, o sea, vengan de donde vengan, uno, eso le ayuda a uno a mejorar, entonces algo que me encantaría, por ejemplo, es que la gente viera la película y que la critique, que, que, que la vea y que la critique y después nosotros los bolivianos que hacemos cine, pues con eso crecemos, básicamente. Entonces estás invitando a todo el mundo que sí, tiene que ir a Berutama, ¿verdad? Sí, para, para criticarlo, vayan a verlo. ¿Por qué tienen que ir a Utama? A ver, ¿se van a identificar con ella? Eso es muy probable. Eh, no se pueden perder la película más premiada del mundo. <risa> no se la pueden perder, además está hecha en su país. Está muy bien cuidada, está trabajada. La gente en el extranjero le ha encantado. Entonces, no sé si les haya gustado o no. No sé, yo creo que sí, pero que vayan a verla, ¿no? lo, lo que aprecian. Al final esto ha sido muy apreciado en el, en el mundo, así que... A ver. ¿Vas a volver tú a las salas de cine de Bolivia? Pues sí, como no. ¿Qué, ¿Qué, día, vas? ¿Qué, ¿qué día vas para allá? A mí me encantaría, digamos. A mí me encantaría. ¿Qué día vas para allá a irnos contigo entonces ese día y volver a tomarte la cara cuando vuelvas a ver? Entonces, Utah. <risa> va a ser el 29. Va a ser el 29, claro, sé que va a tener una premiera antes, sí. el día 26, si no me equivoco. Entonces, ya, 26, 27 me están diciendo, ya entonces los estamos invitando. Porque sabemos que Alejandro va a estar en el país sí. también para la presentación. Entonces yo estoy convencida que los vamos a volver a tener por acá. Claro, es que esto hay que correr con producción, ¿no? Él, él tiene las... Ya estamos con sí. Santiago sí, también sí. hablando, con sí. todos un poco. Claro, pero ahí a mí me vas a ver ahí. También van a estar este, José y Don José y Doña Luisa, ¿no? Que son los dos, las dos estrellas. Son, ellos, es la peli de ellos es la película. ¿Qué enseñanza te queda de Utama? ¿En una oración me puedes decir...? en un texto, pero ¿qué enseñanza te queda? ¿Qué enseñanza me queda? Yo diría que lo que he aprendido ahí es confiar y trabajar en equipo. ¿Sí? Eh, yo soy el tipo de persona que generalmente quiere controlar todo y quiere ver así en realidad. Entonces, cuando tengo que hacer esto, yo digo, tengo que ver esto, que, no sé si me está saliendo y quiero meterme. Y ha pasado mucho en el rodaje, por ejemplo, el tema con vestuario, con, con artes y... El, el, mismo, el mismo corte de pelo, yo me metía todo y decía, pero esto está bien, esto sí, esto sí. Pero en realidad me decían, tranquilo, está bien, sí, ya está bien. Eh, me faltaba confiar, por lo menos durante el rodaje. Y ahora veo que en realidad es, es, es lo que me hace falta y hay que confiar en el equipo. Hemos hecho esto en equipo y ha salido hermoso. Pues sí, hermoso ha salido y con muchos aplausos y premios merecidos. Entonces nosotros como latidos vamos a estar acompañándolos en la premier que va a ser el 29 en las salas de cine y estaremos por supuesto al tanto del recorrido que estamos convencidos que le queda a Otama. Muchas gracias, Santos, Super, por estos gracias. minutos que has no. compartido con nosotros acá en el set. Muchas felicidades nuevamente por el premio y mucho éxito entonces en lo que te queda de carrera. Esperamos que cuando tengas una primicia, pues también te llegues por acá y nos cuentes, ¿no? Sí, claro, van a saber, van a saber, los primeros en saber. Así será. Y de este modo, luego de esta conversación con el coprotagonista de Utama, el filme boliviano que muchos estamos esperando y que llegue a las salas de cine el próximo 29 de septiembre, nosotros nos vamos a una pausa. A la vuelta, seguimos compartiendo más información de la que se genera en el mundo, en el mundo de la cultura. Eso será en solo minutos. 桑托斯肖客我们的家园 to Mr. Sanders for winning the best supporting actor恭喜桑托斯肖客获得最佳男配之奖这是非常年轻的演员啊是看得出来他非常的激动那在听他的获奖改言之前我们首先还是通过短片来回顾一下他 <笑>